Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta junta académica del Centro de Estudios Montañeses correspondiente al mes de agosto de 2018. Eh, el primer punto del orden del día pues directamente le obviamos porque ya la secretaria ha mandado a todo el mundo vamos a todos los miembros del centro, el borrador del acta. Lo único, si hay alguna cosa que no esté conforme, alguien que haya visto algo que no es eh, en fin, que no es correcto, o no, no está correcto, si nadie ha visto nada, será que está bien. Eh, de manera que vamos a pasar al segundo punto del orden del día, que es la conferencia de ingreso, como miembro del centro de estudios montañeses, eh, que va a darnos don Ángel Sánchez de la Torre, a quien... ...va a presentar nuestro compañero ya de, de bastantes años... Eh, ...Francisco González de Posada... ...será quien nos eh, presente al conferenciante, al orador de hoy. Gracias, presidente. Presidente, compañeros... ...hoy es un día de fiesta, sin duda... ...para el Centro de Estudios Montañeses... ...al menos porque tenía, en juicio... ...una asignatura pendiente... La asignatura pendiente es recibir entre sus miembros a don Ángel Sánchez de la Torre. Para mí es un honor, pues el que nuestro presidente me encomiende que les diga a ustedes unas breve palabra, porque hemos venido a escucharlo a él, obviamente, no a mí. ¿no? Don Ángel es un asturiano hecho en el Valle de Líbana, levaniego por tanto, desde muy jovencito y desde, ahí, y desde ahí, pues ha ido haciendo su vida profesional centrada fundamentalmente en el ámbito jurídico y en la asignatura, la disciplina de la que es catedrático, hoy emérito, filosofía del derecho. Dentro de ese marco y de esa línea, a mí lo que me gusta destacar, los compañeros ...de las reales academias que se integran en el Instituto de España... ...son los dos objetivos primordiales... ...que se intentan que reduzcan en los miembros del Instituto de España... ...y estos son dos, desde sus orígenes, pre-instituto incluso... ...uno es la excelencia del trabajo... ...y el otro es la libertad de pensamiento para el enfrentamiento, o quizá mejor, como decía Ortega, el enfrentamiento con el ámbito de pensamiento en el que uno se encuentra. Desde un uso cierto, fecundo, permanente, de su libertad, ha adquirido cotas de auténtica excelencia en el campo de la filosofía del derecho, que es el suyo, en este mundo de especialidades en el que estamos, pero desde el que has sabido en todo momento tocar cuando menos, pues es otro conjunto de temas próximos, como son la teología, como es la sociología, como es en líneas generales el pensamiento básico de cada uno de los temas que afloran de una u otra forma en la filosofía del derecho a la que me he referido antes. ¿no? Si esa es su línea, pues hoy se nos puede cotillear los currículums de todos, sin más que entrar en internet. ¿no? Ahí podrían ver ustedes, pues, amplísima producción de libros, de artículos periodísticos, de trabajos colectivos, pero siempre con una intención de dirección y una intención desde esa libertad y esa excelencia, de compromiso intelectual y compromiso social, de esa actitud intelectiva en todos los temas que toca. Una segunda nota que yo quisiera destacar, pues es que don Ángel posee un verbo delicioso. Van ustedes a comprobarlo, a pesar de su juventud, que pueden también conocer entrando en internet. ¿No? nació en el año 29 del siglo pasado, ver el uso, el uso de nuestra lengua, con qué precisión, con qué belleza, con qué soltura, y quizá la tercera nota, que muchos de ustedes ya lo conocen, pero que yo no quiero callarme, es el de la bonomía con la que va paseando su persona, sus realizaciones, sus encuentros que también eh, podrán ustedes detectarlo en sus modos de hablarnos y en sus maneras de comportarse como se trataba del centro de estudios montañeses pues lógicamente debía tratar no un tema de profunda filosofía del derecho ni de sus connotaciones teológicas a las que me he referido pero el otro campo, vamos a decirlo así los otros campos, el de la historia y el de la sociología aplicada a Líbana, pues sin ninguna duda estarán presentes. ¿no? Él tenía mucho interés en tratar aquí con nosotros pues el tema de las reminiscencias de los elementos celtas en las fiestas lebaniegas y con eso es con lo que hoy nos va a deleitar. Desde su ejercicio intelectual, bueno, con su verbo exquisito, sin ninguna duda, y haciéndonos ver pues esa bonomía a la que me he referido antes. Muchísimas gracias, sé bienvenido, y después, una vez que te confiese, pues, ya será cuanto nuestro presidente. Bueno, muchas gracias, y desde luego con la autorización de nuestro querido presidente... Tengo que decir, que, en primer lugar, que es de bien nacido ser agradecido. Yo no sé cómo agradecer estas exageraciones que nuestro rector González de Posada acaba de ponerle a ustedes, es su cuestión. No se da cuenta de que a fuerza de hacerse amigos y de que todos sean amigos, algunos van a salirle envidiosos. Pero bueno, eso ya es salirse por la tangente de la cantidad de amistad que es capaz de hacer aflorar cualquiera de sus actividades al rector González de Bueno, vamos a entrar en este plan. Ya les digo que es de bien nacido ser agradecidos. Y yo les voy a decir que, como bien nacido, mis dos padres son lebaniegos y mis cuatro abuelos y luego todo lo que ustedes quieran son también lebaniegos. y yo siempre les agradeceré que después de haber vivido los primeros años profesionales de mi padre y mi madre fuera de Cantabria, en el momento en que pudieron regresaron de nuevo a Líbana, de donde, son, donde eran nativos, y esto me ha permitido ser un lebaniego más, cosa que quiero participarles a ustedes para todo lo que sirvan mandarme. El tema este es un tema una reflexión sobre cosas que casi todos ustedes conocerán voy a pasarme de, de describir lo que significa Liebana, un pequeño paisaje en occidente de, la, de Cantabria donde sus comarcas pasan Asturias León, Valencia donde hay un modo de vida que se diferencia bastante del resto de lo que desde allí veíamos como la montaña pero que es tal vez no quiero decir como algunos podrían pensar el núcleo de la Cantabria histórica pero sí importantísimo aunque ahora nos parezca tan, tan poco trascendental en lo que significa la base de Cantabria la, la población norteña profesaba creencias arcaicas algunas y otras introducidas por la expansión de poblaciones de tipo céltico, suponiendo que estarían acordes con los nombres célticos que identifican prácticamente toda la toponimia de Cantabria. Como se ven ve los nombres de los ríos, comarcas interiores, empoblados, instalados, pero durante el siglo VI, después de Cristo, pudo iniciarse un proceso cultural que en el siglo IX, ya cuando comienza a fortalecerse el Reino de Asturias, estaba definitivamente logrado, que era la cristianización. El tema de esta exposición consiste en advertir cómo tuvo lugar este proceso. Se verán datos pertinentes en la historia de la propia comarca, se aclararán otros observando procesos paralelos en otros lugares del área céltica más cercana, y otros más alejados en otros tiempos y en otros territorios pero algunos sí coinciden en el tiempo en que vamos a tratar de esta realidad en que el céltico, sin dejar de serlo se transforma en una cultura religiosamente matizada por lo que tenemos por cristianismo por otro lado se podrá notar qué tipo de transformación de creencias religiosas se haya producido en ese tiempo, entre el siglo VI y el IX, por ejemplo. No hay eliminación de las creencias antiguas por las nuevas, como sucedería con las ocupaciones del islamismo absolutista. No se trata de sincretismos, combinaciones, diríamos, racionales, que hicieran compatibles unas creencias con otras, como sucedió en la antigüedad egipcio o romana y en el maniqueísmo oriental. No se trata tampoco de una mera eticización, hacerse más buenas personas, las costumbres y los principios morales, como sucede, sin embargo, en el sintoísmo y en el budismo asiáticos. Tampoco se trata de una instrumentación política, esa transformación, como sucedería en la Europa carolingia y más tarde en las guerras de religión europeas, donde lo político parece que primaba, determinaba qué tipo de profesiones religiosas podían imponerse pacíficamente o forzadamente. Se trata de una conversión religiosa entre una teología pagana y una teología cristiana originada por una confrontación pacífica, pero clara y documentada entre una concepción, la antigua, acerca de lo divino sobrehumano y otra manteniendo, sin embargo, una concepción muy análoga acerca de las relaciones entre Dios y humanos lo cual llevaba consigo el mantenimiento de actitudes, ritos e incluso denominaciones divinas que hacía muy fácil el deslizamiento desde la profesión de fe propia de los paganos hasta la fe propia de los cristianos creyentes en el Cristo simultáneamente, hombre y Dios. La religiosidad natural en los pueblos célticos es un caso más de que la religiosidad es un fenómeno natural en los seres humanos. Es un fenómeno más individualista en culturas muy civilizadas y es más colectivista en grupos más atrasados. Vamos a fijarnos, para poder ver que hay una transición, en los caracteres religiosos iniciales de los celtas. Cada persona o región tenía un lugar sagrado que era el centro de su mundo. Su topónimo mostraba la relación entre la tierra y el cielo, la tribu y su Dios. Los templos sagrados, a veces sin construcción fija, pero templos, porque el templo era el lugar donde se discernía la concreción del universo y de las fuerzas universales sobre el sitio concreto, que es lo que significaba en latín templum, que era la fijación de una cruz en el cielo donde la línea vertical se unía con la línea de la trayectoria solar y en su conjunto era el llamado templo, no era una casa, no era un edificio, era un lugar místico, simbólico. Los templos sagrados, a veces en construcción fija, también se utilizaban como centros de reunión y como centros míticos, donde los acontecimientos trascendentales del pasado común se convertían, por medio de relatos históricos y de poemas, en temas actuales, que se prolongaban a lo largo del tiempo. Y este tema es precisamente el concepto de localización que voy a tratar yo como localización, situación, convivencia, de en donde tenemos síntomas de antiguos ritos célticos, transformados, transparentados en otras denominaciones y en otros simbolismos a través de la conversión religiosa. cada persona o región tenía un lugar sagrado que era el centro de su mundo su topónimo mostraba la relación entre la tierra y el cielo, la tribu y su Dios el gran intelectual romano que era Plinio el joven se había fijado ya en que el lenguaje céltico de los españoles y refiriéndose a los celtas españoles tiene modalidades propias referentes a los, culto, a los cultos religiosos y a los nombres de las poblaciones él decía sacris, lingua Opidoro, vocabulis, los celtas tenían características en España. Esta religión naturalista se instrumentaba en elementos naturales. El agua se consideraba principio y fuente de toda vida para aquellos que habitan en la tierra, igual que ahora el bautismo, y dependen de su generosidad para conseguir elementos. Deva, Carestama, Tama, Remoña en así como Marne, Sena, Ring, Carmen, Lan, Rur, Lippe, Sever, Clyde, Támesis en el occidente europeo, son denominaciones celtas de este elemento primordial de toda vida, que es el agua. Y su nombre diviniza expresamente alguna dimensión de su realidad natural. Hay nombres de, di de, de dioses que son también nombres de ríos, por ejemplo, Deva, que hay tres en España. La diosa Luna, a su vez, con su misteriosa presencia que rompe la negritud de la noche y con su poder sobre las mareas y el flujo menstrual, es el núcleo de un conjunto de símbolos universales y preside los rituales religiosos que se celebran en las horas nocturnas. El dios Luj, el sol, representa un vínculo esencial entre la toponimia, porque es el que lo, lo rige todo y ordena todo, entonces empieza también por ordenar los nombres de los lugares, los festivales y las leyendas, alcanzando su plenitud en las fiestas del Lunasat, el 1 de agosto. Era la fiesta del sol en todos los pueblos celtas. La clave de la religiosidad celta sería la fusión de lo espiritual y de lo físico, y el modo de, de imaginar la conexión entre ambos, en la imaginación que natural en que se puede entender cualquier cosa, incluido, incluso lo más sagrado incluso Dios, no puede ser imaginado si no es de la manera humana el roble era el árbol sagrado en todos los pueblos indoeuropeos según de media Europa y para los griegos antiguos representaba la presencia de Zeus así como para los romanos la protección del dios Marte, había vínculos imaginarios en que lo divino aparecía por ejemplo en forma de determinado árbol quien quiera ya razones para esta imaginación puede subir hasta la cumbre del Monte Biorna. Y observar cómo decenas de robles llevan impreso en sus ramas carbonizadas el rigor del rayo. Y el rayo es el arma de Zeus, allí está Zeus. Perduran de algún modo, a pesar del cambio de los tiempos, prácticas y rituales de significación naturalista que no pueden ser de otro modo pero que no están reguladas canónicamente. Y sin embargo, no nos damos cuenta de que no, sean, no proceden de alguna dogmática o de alguna, de alguna manera de presentación de ritos o dogmas teológicos cristianos, sino que estaban ahí ya. Y hay persistencia de fenómenos religiosos en coyunturas que son diversas a las originarias, pero que están como bautizados, incluso se decantan preferentemente en prácticas características de algunas cofradías como es el caso de la casi nadie lo, lo, lo ha entendido así o lo ha, ha caído a la cuenta del origen germánico de la cofradía del Rocío, la gran cofradía, la gran festividad internacional de una cofradía la más importante del mundo por la cantidad de gente que moviliza y por, la, y por el simbolismo que encarna su traslado y se asienta en el lugar donde cae eh, okay. y, y con su origen germánico, con sus carretas que ascienden hacia una colina superando la inundación de las marismas. El nombre del rocío procede de un nombre germánico que es Rus, que significa viajar, viaje, traslado, donde viene el verbo Reisen, que significa viajar. El Almonte significa Abelmonk, la montaña de los nobles, la nobleza de la montaña o la montaña noble, etc es un bautismo germánico total y nadie que ahora lo mira, piensa que sea algo anterior o distinto en su origen, en su simbolismo incluso en las palabras y términos y ritos que maneja, como es el rapto de la imagen, a la hora de la noche eh, de un origen germánico que, por lo menos no cristiano pero nadie cae en la cuenta de que no es de origen cristiano a comienzos del siglo VII, el Papa Romano Gregorio el Grande escribía a los misioneros del oeste, estaba entonces evangelizando Francia y el oeste de Europa, y ordenaba que no se destruyeran los, pueblos anti, los templos antiguos, esto es muy importante, pues así el pueblo podrá eliminar mejor el error de su corazón, ...y una vez que conozca y adore al Dios verdadero... ...también le agradará acudir libremente... ...a los lugares a que está acostumbrado... ...para adorar y celebrar fiestas... ...es mejor no destruirlo... ...sino aprovecharlo... ...efectivamente... ...cuando se introdujeron las iglesias y monasterios cristianos... ...algunas veces se construían en arboledas de robles... ...o cerca de robles solitarios... ...como si la elección del lugar estuviera determinado ...por la santidad inmemorial del árbol... ...por cierto en la Europa norteña, más arriba de más al norte que la nuestra, era el abeto que cumplía esta función, hasta el punto de que haber derribado uno que constituía referencia mágica para los aldeanos de su entorno, fue el motivo que indujo a estos a matar al apóstol de los sajones, San Bonifacio se explica el éxito de misioneros como San Patricio o San Agustín de Canterbury, por ejemplo los menires de Carnac y los de Glastonbury fueron dedicados cada uno por su lado al culto del arcángel San Miguel que tendría el arcángel San Miguel con unos monumentos de 2000 años antes pero es que el arcángel San Miguel era el cazador de, de, de dragones y el desecador de las estrellas, marismas marisma estas funciones anteriormente las realizaba el propio dios Lug a través de de los venires y de las procesiones que se hacían en torno a los venires. Para poder hacer comparaciones hay que acudir a prototipos, a arquetipos conceptuales, y esto es lo que podemos hacer ahora, en, y una, los arquetipos que hagan posible la conexión dioses humanos. En estas cuestiones advertimos que en la mente humana están muy arraigados el pensamiento y la comunicación simbólicos y estos procedimientos están también presentes en la visión teológica o teológica o adoradora o reconocedora de una inmensidad superior, de un ser inmensamente superior como el Dios. Así, las diversas realidades pueden encuadrarse dentro de ciertos ejes de clasificación orden-desorden, ángeles-demonios, bien-mal, luz-oscuridad. Desde estos conceptos se crean unas metáforas religiosamente, religiosamente exactas y acogidas y que tienen que ser manejadas necesariamente por cualquier concepción religiosa. Por ejemplo, para ríos y romanos, Sol, Apolo, Helio señalan el astro diurno, al lado de Luna, Artemis, Diana, que es su correlativo astro, nocturno. Los celtas y otros muchos pueblos representan al Sol por la cruz y las ruedas sagradas y a la Luna por las diosas matronas. Los cristianos, haciendo el uso de su propia imaginación también, representan a Jesús Cristo de varios modos, de los cuales priman la cruz, sola o añadidas las letras alfa y omega, y el trifolio para la Santísima Trinidad, o la corona, o el halo, o la estrella de Belén, todos son simbolismos de lo mismo. La Virgen Madre María tenía también sus representaciones, así como los evangelistas, o los arcángeles, o Juan el Bautista por cierto siempre con su cruz, ¿eh? o cada uno de los apóstoles y ciertos mártires muchas de estas representaciones tienen análogo carácter simbólico en las creencias célticas y en las cristianas he dicho análogo e incluso podríamos añadir que se orientan dentro del cristianismo precisamente por su adecuación y semejanza que pudieran sustituir a sus análogas dentro del paganismo pues dentro de estos simbolismos el evangelizador cristiano podría haber cultivado preferentemente otros que no coincidieran con los paganos y que no han sido desarrollados como tales porque han sido escogidos unos simbolismos y otros no muchos de estos signos se continúan en diferentes mitos el jinete adoptado de redondo escudo áureo que alancea un dragón representa en diversos contextos culturales al héroe Jasón al arcángel San Miguel, a San Jorge o a Santiago Matamón un libro titulado Indiculus Superstitionum et Paganiarum, documentado en un siglo celebrado en Francia en 743, que es la época en que termina el reinado de... de está entonces eh, Ruela. Muestra cómo la herencia prehistórica de las estructuras agrícolas se conserva en muchos ritos europeos religiosos han llegado desde las tradiciones bíblicas desde las germánicas, desde las eslavas desde las hindúes, también de las celtas la creencia en fuerzas ocultas se transmite de generación en generación esta idea de generación en generación se dice en latín in saecula seculorum, que suele estar mal traducida en generación tras generación saeculum es lo que se sigue en la ascendencia y progenie hijos, nietos, etc. eso es "secula seculorum. Y una conversión religiosa afecta al pensamiento acerca de Dios, pero no elimina el contexto natural desde el cual es necesaria la existencia de un Dios, ni tampoco elimina el tipo de relaciones, plegaria, don, acción de gracia, servicio, etc., que hay entre los sentimientos humanos y su imaginación acerca de los divinos. Junto con la conversión de una religión a otra, por ejemplo, hay transposiciones de experiencias religiosas, cuyos contornos y formas son naturales en cuanto que constituyen categorías relacionales entre seres divinos y humanos que utilizan instrumentos análogos porque imaginativamente son los instrumentos de que se dispone. Se asignaba a Cristo lo que se había imaginado en Botán, en Lug, en club en Thor, en Zeus, en Júpiter. En este indiculus a que me refería aparecen formas sin número de ritos interiores Complementarios de los cristianos, los cuales adquieren nuevos significados sin haber perdido su sentido ancestral. Por ejemplo, las ferias, las temporas, la rogativa, las rogativas, las cofradías, los ayunos, los banquetes, las luminarias, las plantas aromáticas, las ejaculatorias en, en los estornudos, los conjuros, no sé qué hacer con esto, para alejar los malos espíritus. Además de establecer las condiciones en que se debería formar sobre el propio cuerpo la, el signo de la cruz, no se puede formar de cualquier manera en la frente, en la boca, en el pecho, ¿eh? de alguna manera son instrucciones, o sobre objetos externos y cómo se deberían derramar para ser piadosamente derramadas el agua, el vino, el aceite, o para ser ofrecidas en un institución mientras se formulaban oraciones para objetivos determinados. En ese famoso indículo se habla de todo esto con una precisión tremenda. Pero además hablaba de que junto a estos ritos que cualquiera admitiría, había costumbres que deberían proscribirse, por ejemplo, ordalías, ritos nocturnos junto a, a árboles o fuentes, pensando en que las señoras eran frágiles, habría que añadir también el modo en que ritos antiguos eran sustituidos por figuras mágicas atribuidas a santos inexistentes había que inventar un nombre parecido al antiguo y, a, y a otorgarle una historia como persona, como si hubiera existido ese, ese famoso santo y que encarnan en su propio nombre el nombre de eventos o de circunstancias, o de ritos o de relaciones religiosas por ejemplo, San Nicolás, es el faro que ilumina a los navegantes San Tirso, Santa Bárbara, San Fermín, sí, sí, los vascos también es el agua, el agua, el agua de lluvia, significa simplemente Fermín San Lorenzo, nombre también del sol, ¿verdad? Santa Aleocadia de la Luna, Santa Brígida, la madre del sol y sobre todo en Líbana, San Miguel y Santa Catalina que cualquiera que haya ido los verá cabalgando sobre la loma que protege el monasterio de Santo Toribio como si fueran mellizos sagrados en muchos sitios de Europa, yo les digo a ustedes y quiero hacerles una provocación ven ustedes la descripción de cualquier ciudad española o, celta, o, o, o italiana o inglesa desde luego lusitana o francesa y verán cómo San Miguel y Santa Catalina están muy cerquita de sí en vocaciones de iglesias actuales. Por ejemplo, en Valencia, Micalet y la torre de Santa Catalina. Por ejemplo, en Bath, donde pasó veranos, por dos veces. Porque Bath, la ciudad de Bath, en el sur de Inglaterra, está en tres niveles. El antiguo está en la loma, donde hay el campo de deportes. A de y otra abajo en los manantiales, que fueron unos baños... Estupendados, organizados por los romanos Etcétera En cada uno de los tres están San Miguel y Santa Catarina Juntos Dos A veces es el nombre de un hospital A veces es el nombre de una iglesia A veces es de una ermita O simplemente es de un campo de deportes Por ahí están los nombres No digamos en Venecia donde he comprobado Hasta seis veces Se dan con distintas denominaciones No solamente San Miguel sino también por ejemplo San Lorenzo, Santa Lucadia O Santa Magdalena, etcétera Nombres de equivalentes de luz y de luna así que vemos que hay unos procesos pero que son históricamente comprobables de transferencias donde el lugar y el sentido religioso se bautizan, se convierten en lugar y conocimiento o rito religioso, pero en este caso cristiano La existencia de arquetipos Permite relacionar también cierta sincronía Entre sacramentos cristianos Y sus precedentes griegos O celtas o romanos De lo que no voy a Abundar demasiado Porque es ya meternos casi En cuestiones teológicamente eh, Discutibles A cualquiera le podría resultar extraño Y querría hacer unas preguntas Vamos a dejar eso Vialosamente en un pliegue de la manta, que no sé. Y veremos cómo hay función de conversión mediante aproximaciones sucesivas de símbolos antiguos y nuevos. No se hace de una vez, ni para siempre, sino a través de una decantación cultural que de las diversas poblaciones y, los de, y, la, y las diversas instrumentaciones simbólicas de las culturas sobre unas mismas poblaciones hacen posible disponemos de ejemplos transformadores en la liturgia cristiana que no debemos descuidar por ejemplo en el rito común las festividades de la Virgen María en el tractus tú sola has terminado con todas las excesiones al haber engendrado al Dios hombre reconciliando lo inferior con lo superior para saber rechazar lo malo y elegir lo bueno ¿Eh? es la función de la, de la madre de Dios y en secreta de la misa de Santa María en sábado una frase del profeta Isaías para poder alcanzar salvación, todo el género humano, al dar apariencia humana a la benignidad y humanidad del Salvador, que añade su compasión a nuestra justicia, vemos cómo aparece ya la semejanza humana que hubiera sido increíble en tiempo del propio Isaías, cómo un Dios puede tener apariencia humana. Es que es absolutamente intolerable. Entra, es contradictorio con la. pero en el pueblo contrapuesto, por ejemplo cuando la mis una misa votiva que hay contra paganos me estoy refiriendo a los misales antiguos no sé cómo está ahora esto porque yo reconozco me, me que no estoy al día pero estoy hablando de cosas históricas se pide a Dios libertad para quienes están sometidos a los vicios convertir el llanto en alegría y ayudar para la salvación de todos da el sentido, diríamos, de la trama en la cual se trata de argumentar como en lugar de profesar este tipo de, de, de, de pensamiento religioso, has de pasar a otro que es superior que es una ayuda para la salvación de todos no para antiguamente que era contrastar, derrear derrotar, enriquecerse uno eh, a expensas de los que estaban en el error no, no, salvación de todos la presencia de los seres divinos vamos con otro simbolismo suele expresarse visualmente mediante la ligereza de unas alas dentro del cristianismo el dios no tiene imagen ni figura entonces ¿por qué aparecen estos simbolismos? Porque pues vienen de creencias anteriores quiero decir la representación el representar a los arcángeles alados. dentro del cristianismo la figura humana alada era ya una superación del animismo y de la incapacidad primitiva de entender la función humanizadora de la creación divina del mundo los ángeles eran imágenes de la presencia de Dios entre los humanos, porque eran enviados de Dios. ¿verdad? Por ejemplo, entonces eran imágenes de la presencia de Dios que llegaba a los humanos, pero sin sustituirla, tal como sucedía con los dioses paganos. Había dioses de primera, de segunda, de tercera, de cuarta categoría, pero todos eran dioses. Los nombres de los más importantes arcángeles para nuestro actual objetivo eran Miguel, Gabriel, Rafael. San Miguel era reivindicador, guardián, jefe guerrero, defensor de Israel, descrito como carro de fuego en un texto del profeta Isaías. San Gabriel era poder divino, servidor de Dios, literalmente en hebreo. Intérprete desde lenguaje divino al humano. Su rostro era como un lucero. Por otro lado, San Rafael era el sanador, el curador de la ceguera de, del hebreo Tobías. Pero la más importante de todas estas formas era la la cruz era el símbolo divino del Dios vencedor. No solamente del Dios, sino del Dios en cuanto vencedor, esto es muy importante, para ver el proceso de conversión. Pongamos un ejemplo, el nacido de María se llamaba Jesús, mas para denominar al titular de la mayoría de las iglesias cristianas en tierras de población céltica, es Cristo, la iglesia del Cristo, la capilla del Cristo, el Cristo de los milagros. Por excepciones modernas como Jesús de Medina por ejemplo. ¿Cuál es la razón? ¿No significa ya suficientemente el nombre hebreo correspondiente a Jesús el Salvador? ¿No pudo ser empleado en todos los casos? ¿Por qué emplear también Cristo? La respuesta proviene de razones semánticas a partir de datos enfónicos que aproximan el griego Cristos al franco clubot, que también tiene forma clubot que es el nombre del Dios de los Celi. Este nombre es la adaptación germanizada del galo Lug, con lo cual tenemos la identificación filológicamente posible. Identificación filológicamente posible. Es que suenan tan parecido que se puede poner uno por otro, con todo lo que lleva de creencias en el nuevo, que sustituyen de una manera casi podríamos decir automática al anterior. Cristo, creador del cielo y la tierra y redentor de todos los humanos, y luz iluminador de todo el cielo y de toda la tierra. Pero además tenemos la figuración simbólica, identificadora entre la cruz en el cielo, para germanos y también para celtas, y la cruz donde Cristo es simulado erguido sobre un monte, <coughs> símbolo de Jesucristo para todos los gitanos, pero en alto. luz Kruot era el Celta el Guerrero, era el rey, guerrero triunfador. Pero Cristo es el rey que también en la propia terminología de la teología y de la narración de la cruz Y sobre todo de los comentarios teológicos y patrísticos Pero Cristo es el rey que derrota a la muerte del, desde el árbol de la cruz Nunca se presentó como un guerrero Pero al ver que Cristo puede identificarse entonces Se identifica también como vencedor de un enemigo que en este caso era la muerte sin embargo Cristo era quien traía hermandad al ser, hermano de, al ser hermano de los humanos en cuanto humano y hacía que los suyos fueran hermanos entre sí al hermanarse en él. ¿Dónde está aquí la idea del triunfador? El triunfador siempre es quien derrota y quien es derrotado. Se añade ahora frente a la imagen del masculino Cristo-Sol, la imagen de la femenina maría luna esta no es diosa, pero madre del dios humanizado, y recibe de él su jerarquía como reflejo lunar frente al resplandor del sol. A su muerte será conducida al cielo por ángeles. Fijémonos que la advocación en la fiesta mariana del 15 de agosto es doble, y en su proclamación puede darse un nombre u otro, la asunción de María y Nuestra Señora de los Ángeles. De esto podremos fijar una observación, y en muchísimos casos, no hay advocación de un templo con el nombre de Cristo sin imagen de Virgen Blanca en el porche, en una cacilla o en una ermita próxima. Esta presencia complementaria es herencia celta. La Virgen lleva en sus brazos al Hijo. Como la luna que lucía en la tarde, en la verbena precedente, ocasionaba el parir al sol, que iba a iluminar la aurora desde la mañana que le iba a, a, a, a seguir esta presencia complementaria, como repito es herencia celta y por otro lado, las advocaciones de María se representan por la imagen de quien lleva en sus brazos al Hijo Jesús ¿cómo estas observaciones generales podemos aplicarlas más concretamente a Leonardo? El gran maestro que fue Antonio Tobar se interesó por la, to por la toponimia céltica del norte español al comprobar cómo las palabras bascuentes eran derivaciones mayoritariamente de lenguas indoeuropeas que en tiempos recientes habrían sido forzadas para adquirir diferencias y ocultar sus conexiones sobre todo célticas pues precelta y celta era la población que había predominado en, ese, en esos territorios desde unos mil años antes de la era cristiana. Así, Tobar advirtió que el sustrato celta aparecía en la mayoría de los vocablos más comunes del vasco actual. Ahora no tanto actual, porque saben ustedes que cada cinco o seis años van inventando nuevos vocablos, porque sustituían con tal que no se parecen a los cristianos. Bueno, digo cristianos por no decir a los castellanos. Y en general a los indígenas. El resultado es que desde esta motivación Tobar también estudió el lenguaje de... Celta en Cantabria y por lo tanto nos ha aportado eh, ideas estupendas. Estas investigaciones han sido continuadas después y como resultado tenemos que en Lébana, en esta comarca, es donde más puramente se han conservado un gran conjunto de palabras celtas, sobre todo topónimos. Vemos que Cares, Deba, Tama, son vocables puramente celtas que se digan puramente río, ni más ni menos pero te te, pon, te, te descriptivos de terreno como Camala, ladera suavemente inclinada es en Bélgica Cambre, mientras que en Líbana se conserva casi integra en Cambarco y el nombre del último campo de batalla en que luchó el rey Arturo anglo, por tanto celta pues fue herido allí mortalmente era Camlan que significa ladera de tejos idéntico nombre al que siguiendo la ley de la evolución tenemos en Camaleño, Camlán y para que nadie piense que eso es una exageración a dos kilómetros está el pueblo de Long verán ustedes si no tiene algo que ver con Lang digan ustedes qué, de qué otros nombres puede haber, surgido, haber procedido el nombre de Long. estas observaciones conducen a poder pensar no es que sea obligatorio, es una posibilidad que es probablemente intensa la influencia cultural celta que permanece aún en Líbana igual que permanecen estos topónimos una región aislada de medios fáciles de comunicación pobre de recursos por lo cual no atrae a población extraña que sustituya a la nativa y que pudiera introducir otro tipo de vocabularios cada núcleo de población estoy hablando ya de lo que sucede en la realidad o de recinto castreño Disponía de algún lugar de culto, llamemos santuario En sus inmediaciones, fijadas en algún elemento de, al que se asignaran caracteres sagrados Podía ser un manantial, un collado, un cruce de caminos Que ofrecía desde antiguo un orden frente a la indeterminación Desde el horizonte hasta los lugares de paso, lugares de comunicación con otras tierras y también un remedio frente a alguna necesidad, algo que era importante, por ejemplo, un manantial en tal camino. En la fuente de Gilguero salía, eh, pero es camino, el camino del monte que está en la sierra Pando, pasando desde Casillas y San Piso, y se llama ahora Gilguero, que tendrá que ver el Silicarius con, con la fuente, con el manantial de Gilguero. Y también se identificaban por ciertos datos, pero estos datos eran relevantes y hay que estar allí para conocerlos: como eran la presencia permanente de las madres de familia, donde se juntaban las mujeres que, crean, que creaban los poblados realmente, eran las mujeres las que creaban el pueblo. Topónimos que comprueban la intensidad de la presencia celta Zeta han sido estudiados por muchos investigadores. Entre los cuales destaca nuestro padre Martín, el jesuita padre Martín con una serie de publicaciones que empiezan ya en la época de la conquista romana y que llegan pues hasta Pelayo y hasta mucho más acá pero es que es inevitable actualmente la actual ermita de San Pedro en las laderas que vierten la Zabetoya ya ha sustituido el santuario de luz que recordase la gesta de aquellos defensores de la libertad luchando contra los romanos pues se hierve en la falda de Peña Sagra y a su lado discurna yo un arroyo que baja hacia el valle de Bedoya llamado Rosante ¿cómo se puede distinguir lo natural de lo espiritual? luego ya veremos que además esta, esta fiesta se celebra el día de los días de las fiestas celtas que es el día 1 de agosto en época más cercana y aludo ahora a los comienzos de la reconquista tenemos ya un material que nos permite entrelazar misterios religiosos celtas y cristianos en la propia Líbana los reyes Pelayo Pel Ainos, señor de la montaña, en Celta, y su esposa, fueron enterrados en el monasterio de Abamia, junto a Candas, al lado de un dolmen, Celta. Reyes, por cierto, nacidos, según vieja leyenda, él en el poblado lebanero de Cosgaya, Kosgaya en Telta, y ella en las vintes, Ilesau, en Celta, las, en Celta en del monasterio de Vileña, en el término Belenos, que también significa para aquí. Recordamos que su hijo, el rey Jafila, construyó sobre otro dolmen, en la propia Cangas, un templo al que dio por advocación la cruz. Fíjense ustedes a un templo celta, y la advocación cristiana es precisamente la cruz, la basílica de la cruz. Por cierto, que eso no le salvó de ciertas consecuencias. Se escribió más tarde que estando de caza en un pueblo paterno, fue matado por un oso, por cierto, en todas las religiones occidentales, incluyendo la celta, el oso era el tótem del maligno, del demonio Y entre los adoradores de los viejos cultos deberían ser buscados los asesinos que se vengaron del ya no joven rey Por eso, ¿quién lo mató? El oso El oso era el símbolo del mal absoluto en dos tiempos, que les voy a decir porque parece que no, ¿verdad? Del, del norte y por eso vienen la, a las constelaciones osa mayor y osa menor vienen los fríos destructores y heladores que terminan con la vida de la gente que no sabe protegerse y con las cosechas de todo tipo cuando vienen las grandes heladas por ese lado el oso significa el mal pero también significa el que priva con otro, otra raíz de oso significa al que priva al hombre del mayor bien la miel Ambrosía era el, era el manjar de los dioses y el don que los dioses, concretamente Zeus daba a los humanos como eh, la más preciada de la alimentación posible asequible y ¿quién es el que destruye las colmenas cuando en abril sale la osa con su sedno y le enseña a cazar y a vivir por su aire, lo primero que hace es buscar una colmena y comérsela entera así que el oso representa en la simpatía celta el mal absoluto en cuanto mayor productor de males y el mal absoluto en cuanto que elimina el mayor bien asequible a los humanos. Esto es una cosa crucial, pero está así. Ahora bien, los nombres celtas de pueblos actuales indican la probabilidad de que los santuarios en ellos existentes recogen también matices celtas al menos en la designación de sus patronos cristianos actuales. Esto nos anima a investigar en esta dirección y brindo esta posibilidad, pues está pues, la doctora Mazarrasa, que, si yo, que, que est pueden estudiar y, y ya han estudiado, ya, ya han empezado a estudiar estas cuestiones. Cuando hay muchos poblados, algunos son significantes, pero todos tienen iglesia, que hasta recientemente era hasta parroquia, pero sobre todo todas tienen ermitas. Si todas casi siempre en lugares más elevados que el plano en que se hallan los asentamientos familiares, y a veces a varios kilómetros de distancia que hay que recorrer ahora cuesta arriba pues no lo olvidemos los degeneros romanos que ocuparon estas tierras tras la victoria del año 18 de Cristo obligaron a los habitantes a abandonar sus hogares situados en las alturas y descender a instalarse en parajes más llanos y abiertos no nos extrañemos de que, que el corazón de los rebanigos actuales se haya aún unido a las viejas ermitas de allá arriba en cuya proximidad vivieron sus ancestros y a donde concurren festivamente todos los años, en las romerías. Quiero recordar aquí alguna romería que es... pero vamos a hablar de los caracteres de la religiosidad celta, pensando ya retrociendo de nuevo a aquella etapa de la que partimos. Las gentes sencillas, aisladas en los replíos de los montes, apenas cazadores y poco más, apenas conocen el nombre de sus dioses aunque acierten a invocarlos cuando los necesitan aunque no saben darles tal vez un nombre pero aunque los pronuncian ni no los entienden ni saben también si son adorados en otros lugares ¿Qué si yo como el habitante de al otro lado de llama a su dios no lo sé, yo lo pronuncio cuando lo necesite Ahí. esto sucedería también con los antiguos pobladores de Yodaná pero además un dios puede ser invocado por nombres diferentes. Por ejemplo, dentro de los pueblos los, los celtas, Lug es el nombre del dios que lleva una lanza resplandeciente. Y Cruz, y otras pronunciaciones partidas, indica no solamente que lleva es guerrero, que lleva una lanza, sino que está revestido de gloria. Los romanos decían la palabra galorum Gloria, un, un estímulo especial, un sentimiento especial que tenía, una soberbia que les hacía poco intratable. Que les Galorum gloria así Lu o Cluo podía recibir el nombre del dios Marte romano o del dios romano Marte que en definitiva eran dioses que cumplían funciones análogas, daban ganancias a sus adoradores, bien mediante la guerra como era Marte, bien por el comercio como era Mercurio, pero a veces era lo mismo porque la, las mercancías que se hacían eran lo que previamente habían robado los guerreros los juntaban allí y luego volvían a vender o lo cobraban o como fuese Así que podía confundirse bajo el nombre de Luz, el dios de la guerra, el dios del comercio. Esto lo dice el propio Julio César, de las guerras de la guerra. En todo caso, el, la extensión geográfica del nombre de Luz era muy extensa. Y el dios Luz aparecía el más cualificado de todos, aunque no consistiera en el dios ignominado este que se siente, sino el Dios, iluminado que nos, el Dios nominado para que nos proteja. Pero no, es de la de Dios. Pero su nombre en nuestro ámbito está por todas partes. León, Lugo, Logroño, Lusitania, lublín Lourdes, Lurieza, Lomeña, Son nombres de luz. Su fiesta mayor era el día 1 de agosto en Lunasar. Probablemente la celebraban aún los Gálatas, a quienes reprendía por ellos San Pablo. San Pablo tiene una carta dirigida a los Gálatas en los que los pone a parir, hablando con. ¿eh? Y los conocía muy bien, ¿saben por qué? Porque la extensión de los Gálatas y la época de San Pablo estaba a unos 50 kilómetros o así de ahí hacia el norte, de la ciudad de Tarso, y entonces Pablo tenía muchísimas buenas razones para conocer lo indeseables que le parecían. Pero sin embargo no podía la esperanza, quería que se hicieran cristianos buenos cristianos, pero dejando esas, no quiero decir otra no, cosa, esas barbaridades que hacían, ¿verdad? Al ser identificado Luz a través de la traducción grecolatina latina de los textos bíblicos con el nombre Lucifer, el que lleva la luz, Lucifer, el que lleva la luz, lo primero que hicieron los predicadores cristianos es sustituir los templos y muchos de los lugares de Luz donde se plasmaba se su nombre con el del arcángel que según los propios relatos bíblicos lo derrotó, Miguel, nombre que traducía la expresión hebrea que significaba la ángel Dios. De ahí la frecuencia de lugares, templos y ermitas dedicados a San Miguel, vuelvo a repetir, San Miguel y Santa Catalina, no está ahí por casualidad. O los sustitutos de Miguel, como son Lorenzo, Vicente, Sebastián y otros muchos, podría mirar, ir mirando el modo en que son sustitutos, porque significan lo mismo en otras formas, a través de los latinizados Mercurio y y Marte, que parece por ejemplo San Martín, todos estamos llenos de San Martín. Martín, es otra versión de Lug a través de la romanización de mar. Martello trataremos más adelante no sin dejar una referencia que, que les pueda inducir a que algo de lo que les digo sea verídico ¿eh? los santuarios dedicados a Lug, en ¿eh? una ladera del monte Naranjo de Oviedo están sustituidos por el templo de San Miguel de Lugno es su nombre, aunque ahora dicen de Lilio, no sé qué Digamos. Uh -huh. perdón, estúpido, ha hecho ese cambio porque existe escrito San Miguel de Alumno. Y a pocos metros del templo de Lucina, ahora Santa María de Naranjo, Sol y Luna pareados. Santa María de Naranjo recuerda que su, di, su diseño encuera, encuadra las tres aberturas que son del paso de las almas uh -huh. al paraíso, las tres ventanales. Pura mitología. Bien. bien que bueno, originariamente fue un palacio, no fue un templo. Pero bueno, ahí está para lo que está y sobre todo se puede ver lo que se ve. El equivalente femenino de luz era Lucina, Luzna, Lucina para los romanos, que era la misma Diana en su función de favorecer a las papurientas, dar a luz. Se solía hacer de noche, pero la luna quien daba a luz, ¿Eh? quien ayudaba a dar a luz. En Francia luz tomaba también el nombre de Velenos en la fiesta del primero de mayo. ...celebrada especialmente en el monte Tombelén... ...actualmente, ¿saben ustedes cómo se llame? mon saint michel ...en Líbano llevaba este mismo nombre... ...el monasterio de Vileña... ...del siglo VII... ...junto a las Ilces... ...actualmente desaparecido... ...dentro de las creencias celtas... ...que hacían posible homologar... ...el sentimiento... ...hablo de sentimiento... ...no de los conceptos religiosos... ...el sentimiento es realmente lo que es importante, porque es lo que uno lo que uno eh, encarna en su propia vida y en su actitud, es el sentimiento y eso es más importante que las palabras y que los conceptos y que las razones que ¿eh? figuraba la idea de la inmortalidad y de la felicidad perfectas esto está casi todas las direcciones también estaba la fe y más allá y por encima de Luc y, Lu y de Luxna había un dios superior cuyo nombre era Desconocido. ¿Recuerdan aquel discurso de San Pablo a Dios Desconocido que se había encontrado en Atenas? Eh? Pues el dios desconocido era el dios... En... Era, no es que fuera desconocido porque no fuera conocido, era desconocido porque no podía ser nombrado, era el innominado. Si no se puede nombrar, no se puede nombrar. su nombre... Que no hay ningún factor sensible ni por el que pueda ser conocido pero había un dios superior cuyo nombre era desconocido creador de todo cuanto hay creado anterior, anterior al universo principio y fin de todas las cosas y que se interesaba por el destino y suerte de los humanos hacia el cual se sentía veneración era su inspiración quien permitía a los druidas que eran una clase intelectual pero que no escribían todos los conocimientos, los adelantaban dentro de sí, los transmitían oralmente y actuaban como, diríamos, como magos, magos que más allá de todas las <coughs> instituciones religiosas iluminaban la conducta de quienes les consultaban o de la conducta de aquellos que no estaban de acuerdo con lo que ellos pensaban que era conducta religiosa, sobre todo en temas comunes. Pero. Esta inspiración permitía a los druidas distinguir el bien del mal sin que hubiera que separar espíritu y materia. Por lo tanto, estaban en una fase que con poquito más, con poquito más, permitía ingresar de pleno, de lleno en lo que puede significar tarde el cristianismo. Por ejemplo, a través de símbolos procedentes de la cultura celta, que son símbolos funerarios, que son conductores del alma hacia de la luz eterna, como son. La luna, el sol, la serpiente que vemos, todos estos símbolos los encontramos en restos arqueológicos. La triple puerta de Hades, esta que está en Santa María del Arán, y figuran en lápidas dedicadas a un dios, con lo cual tenemos una certidumbre que este tipo de símbolos eran manejados con el sentido religioso que ahora nosotros hacemos a través de una mes misa de, por el descanso del alma, en todo caso, la extraordinaria vitalidad... No sé si hasta qué punto lo estoy pasando, ¿verdad? Porque... Pues si tuviera que tener fuerzas para decir todo lo que tengo escrito, estaban ustedes perdidos. En todo caso, la extraordinaria vitalidad del contenido cultural del celtismo hace que aún en nuestros días hay lugares que conservan la memoria de los rituales indicadores de su íntima relación con la naturaleza, que a través de ella nos hacen imaginar los perdidos misterios y los viejos dioses. Recuerda el profesor Enrique Baré, por ejemplo, que en el más importante monasterio escuela del siglo X, sendado, se celebraba a la patrona de la filosofía en noviembre, en la fiesta de Santa Catalina. ¿Eh? Santa Catalina ¿eh? Pero además en el 13 de diciembre, Santa Lucía, eh, Lucía Luna, eh, se hacía homenaje a tres estudiantes, uno de los cuales hacía la bala y se sentaba en su suelo. Se conservaban ritos que recordaban simplemente el hecho del nombre que sustituía a una antigua divinidad. Y los actuales San Juanes, los dos San Juanes, reinan en los dos auspicios el de verano y el de invierno. ¿Por qué? el haber sido situados hay alguna razón teológica o conciliar que induzca esto en rápida mezcla y confusión festividades romanas, celtas y otras más recientes se mantienen actividades como las siguientes intercambio de regalos navidades, primeros de año, reyes, correspondencia, invitaciones, estrenas se dice en Cataluña, ahora son regalos de Navidades. Aguinaldos, disfraces de máscaras, disfraces de mujeres agoreras, tabarrones con abarcas y campanos, adorno de fuentes sobre ventanas con ramos en la noche de San Juan, reunirse a comer al lado de tubas de familiares, jaculatorias en diversas circunstancias de la vida corriente, encender velas dedicadas a Santa Bárbara cuando se oyen grandes truenos, no dejar apagar la lumbre del hogar, esto era un pecado terrible en los centros en los parados rurales, Entonces, yo todavía había visto cómo cuando yo era pequeño cuando alguien se le apagaba la lumbre se iba con una paleta a buscar a la casa del vecino que tenía una brasa para poder entender aquí no se podía dejar apagar el color de lugar incluso reservar días preferentes para cena, para bodas, etc. más todas estas actividades se realizan en sitios establecidos estos sitios establecidos también nos dicen algo del el de las comunidades que tienen lugar en ellos la gente ha creído siempre que hay ciertos territorios de gracia. Un espacio terrestre que goza de la protección del poder benéfico divino. En torno a algún signo religioso. Tiene que haber claro los signos Pues en la ermita, en la imagen, la región de Cofrades, las fuentes en cuevas sagradas, no olvidemos, lugares de apariciones, rutas de peregrinación. Estamos ahora de Santiago de Siempre, pero las de de ahora montañas dominantes, etc. Contra creencias cuyos ritos pueden ser realizados en cualquier sitio, hay actos religiosos que adquieren pleno sentido precisamente cuando se realizan en algún sitio de gracia exclusiva. El día de aquí era No vale hacer lo mismo en nuestros hijos. Por ello hemos estado meditando sobre unos temas que tendrán sentido cultural por obra de su localización. Y esta importancia es la que nos. Permite ver el significado de las ermitas Completamente de las actuales que quedan en Líbana Porque me vas a hacer el favor de decirme, de decirme que es un evento ya demasiado exagerado eh, Bueno, porque es que estas cosas eh, de Las, las sí, cosas que sí. digo pueden ser verificadas por ustedes mismos en cualquier momento Y ustedes mismos pueden descubrir la continuación, la continuación de lo que yo les estoy exponiendo ahora Porque es una coherencia, digamos, vivencial absolutamente transmisible y absolutamente perceptible. la ermita constituye aún ahora un referente de gran perduración en la estructuración del territorio y de la comunidad vecinal el ritual por excelencia es la festividad anual de la ermita cuyos actos convocan a residentes a hijos del barrio desplazados al medio de mano industrial en ganas sentados muy ordinaria la adaptación técnica o burocrática de sus hijos pero la fiesta en la ermita expresa la entidad colectiva de origen en el encuentro anual animado por hogueras, danzas y marinas, camperas y tal vez precedidas y seguidas por bailes veneros en varias formas. las fiestas celticas duraban tres días. la primera era la fiesta de la madre de Dios la segunda, la fiesta de Dios la tercera, dormida de la noche además, las festividades celtas tenían una estructura peculiar se producían en el espacio de tres días consecutivamente, vísperas, ritos, descanso Tenía lugar en fichas del calendario, sobre todo 1 de febrero, 1 de mayo, 1 de agosto, 1 de noviembre, en que se daba culto especial a los dioses, pero también en los solitarios de verano a invierno y en los equinoccios de primavera y otoño, introduciéndose algunas de estas posteriormente para hacer cambiar de día a donde se mantenían eh, exclusivamente en los ritos ancestrales. Y los lugares de culto solían coincidir en collados, en laderas de montes muy altos, en cruces de caminos y manantiales en la unión de a Dios, etc. En Líbana, veremos que los antiguos cultos coincidirían en los lugares donde se hierven la mayor parte de sus innumerables términos. En pleno siglo VI, antes de la orientación política de los suegros, etc., había un obispo catarense, Abad de Dumio, San Martín de Tours, que hizo un estudio sobre cómo se tienen que convertir los psicólogos, cómo lo que por ¿Eh? a que nosotros. Cómo había que instruir a los residentes en, las, en los campos para conseguir que cada persona de todo ya, no, por inculto que fuera, pudiera abandonar prácticas paganas y vivir como un cristiano auténtico. Lleva pues la pertenencia a su presidición, Los años que tengo a teniendo al reino suelo. que fue ha en el diciendo a en el año 75, o luego, pues, bueno. Pretende Martín Barcarense, Barcarense, por cierto, Barcarense, bueno, no quiero decirle de la obligaciones de su origen, Pretende enseñar cómo cristianos rurales puedan abandonar prácticas religiosas adquiridas en un pasado pagano que él define, a las que se refiere explícitamente, para que no resulte que, a pesar de su buena fe, que sí que sí quieren ser cristianos, obedecer a los amigos que les han dicho que sean cristianos, que pueden ser cristianos y ¿no? tal, adoren más a los ídolos que a verdadero Dios. Para conseguir esto hay que hablarles con un lenguaje que les sea atractivo y no solo inteligible. Y hay que actuar con esmero y con claridad al decir las cosas. El, temor del, el tenor del mensaje evangélico en el texto de, este, de, de corrección de Rusticorum que se titula este, este documento del de San Martín Bragaret o Martín Dumiense, a la lengua de la de, los, la de Lumi, ¿no? era el siguiente. Dios Él les dice ideas que no son contradictorias de, de casi ninguna manera con las creencias de Dios. Dios creó en el principio espíritus, y el más brillante de ellos imaginó ser tan poderoso como el propio Creador. Y este hubo de rechazarle y de su luz, y convertirlo en un espíritu negro y perverso junto con otros que habían sido seducidos por él. Pero los ángeles, que se habían mantenido fieles al proyecto Creador, conservan su luminosidad. Luminosa. Para sacar a los humanos de la ignorancia de sus consecuencias de tener por Dios al demonio, explica, hay que comenzar por afirmar que fue un solo Dios, quien iba creando todo lo que hay en el mundo, la luz y el modo de sucederse días y noches, la bóveda que girarán las estrellas, la soledad del terreno que debe ser profundado ordenadamente por las aguas, la dignidad del aire que permite recibir el calor del sol y la claridad de la luna, la diversidad de vivientes que crecen para convertirse en recursos de la existencia humana, la implantación de los humanos en medio de su universo, Así como reglas para que tuviese el tiempo de adorar al creador por los beneficios recibidos del mismo, todo fue obra del mismo Dios. Hay una sola luz, <coughs> dice el carencia, que se proyecta de muchos modos y en cada ocasión, pero bautizado en Cristo, la percibe reflejada en Él, en el propio Cristo, que es redentor en quien todos resucitan a la verdad. Ayudará a esto. Atenerse al, al calendario natural El que ya tenía, ¿por qué inventar otro? Que debe contarse desde el momento en que se iguala la duración de, de días y noches En el equinoccio de primavera Hay que abandonar las supersticiones amoreras y sus las ceremonias, dice Martín no hay, que pretender, no hay que pretender adivinar el futuro Adivinar, sino actuar en cada momento lo mejor para sí mismo y para los otros Para ellos modernos, Cristo que es el propio Dios, el propio Dios mostrándose encarnación humana clavado en la cruz, la cruz sobre la que está clavado Cristo es lo mismo, el símbolo de la persona, y ordenando luego a sus discípulos que enseñaran a los humanos que, hermanados en Cristo por el bautismo, por el primer bar, baño ritual, el primer clavado ritual del recién nacido, estaban ya liberados de las supersticiones diabólicas y que en adelante tuvieran como suprema regla y conducta, no hacer a los demás nada que consideraran dañoso para su Entra de lleno el, el, el principio y casi diríamos el resumen de toda la ética Por lo demás, y aquí instrumento todavía más detalladamente, el destino que hubieran de recibir en el futuro, de felicidad y de infortunio, estaba ya en poder de cada uno. El latín dice, in arbitrio hominis posita est". Y subraya así, si, posibere eriturus quisque hoc Cada uno tendrá lo que haya escogido. Esto nos enterró de la guerra es la de España. Es un mensaje primero de la hermandad de todos los humanos la libertad de todos. Y esto lo hacía ya, en pleno siglo VI. Solo tendría, decía paracadense, el bautizado en Cristo, esta obligación. Pedir perdón a Cristo por lo que no haga bien y evitar errores futuros haciendo bien que pueda venir. Y yo les puedo decir que están ustedes, están ustedes con todo derecho en el que yo acabe. <risa> Pero solamente les voy a insistir en una cosa que, que encontré en un libro que compré por purísima casualidad en Ámsterdam, durante un congreso, que era nada menos que la documentación que se consultaba de la época del apóstol Bonifacio. Está publicado bien el año 1605. Y ahí hay palabras como esta: La gente, y pues estoy hablando ya el modo de hacer esta conversión de las creencias paganas la gente no entiende los mensajes salvadores si no se le presentan conforme a lo que ellos entiendan ya como religión salvadora. esto es una es una expresión que prácticamente eh, nos dice el, el significado de esta transición de que yo les hablaba no, no pensaba dárselo todo pero tendríamos que ver que también en las advocaciones de, de Jesucristo como Cristo María como la contadora y mediadora de todas las gracias esta, esta expresión es moderna pero esta es tenida desde siempre a lo que ella hace, lo que ella os mande eh, pues ella es madre para todos sus pues hijos para ella etcétera, en, el propio, en el propio mensaje de la vida. Pero es que los, los, los apóstoles más conocidos como portadores del nombre de ermitas y iglesias se llevan a San Pedro y San Andrés. Los dos son personajes de cruz. Los dos fueron crucificados. Los dos llevan tras de sí la imagen, o encima de sí, la imagen de la cruz, que significa también simbólicamente la, la, digamos, la religiosidad celta y ya no me quiero referir a más a las concentraciones de cultos cristianos dentro del calendario celta porque esto creo que alguna vez lo publicaré porque esto está escrito desde hace ya varios años y no está todavía publicado porque falta una cosa muy importante que es hacer fotos de unos ochenta y tantos lugares en Líbana donde llevan nombres cristianos y advocaciones cristianas lugares que forzosamente hubieron de sus lugares de culto para los celtas de hace 2000 y 1500 años, etc. Y tratándose ya dos 2000, dos años me ruego que me perdonen los minutos que les he probado. Después de la intervención de la Máster Sánchez de la Torre vamos a eh, bueno, lo primero voy a pasar este cuaderno para que los que vienen hoy y no son del centro no han venido otra vez, por favor pongan su nombre para poder luego en el acta recoger los que han estado presentes. Y al mismo tiempo vamos a iniciar, como siempre, ese ratito de coloquio para que la gente, vamos, para que quien tenga dudas pregunte o comente o en fin, intervenga, mira Ángel. Sí opto porque hagamos eh, un receso los socios del, del centro, salgamos un momentito y votemos eh, si se admite o no a este caballero hasta que publique o no eso es de pasear es un poco benigno a ver eh, gracias señor por su elocuencia. Eh, Quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue de los íberos mientras los celtas andaban por el mundo? Pues mire, los íberos fue el nombre que los, que los primeros eh, comerciantes primero y guerreros después dio, dieron a toda España, pero situándola en el sitio que ellos concretaban, que ellos dominaban. ¿eh? Eh, Iberia eh, fue dada por los romanos antiguamente, el nombre griego era Esperia, que significa los montes o parajes que están al occidente oeste, donde se pone el sol ¿eh? y había eh, esperia en Grecia que era el Ipiro, la esperia italiana que era Italia esperia que era España antes de que se hablara de Iberia luego Iberia es un nombre muy sencillo, significa las montañas o el territorio que está lleno de ríos o las montañas que están encima de un río, porque I es el topónimo lo de agua y ver de monte. Tal vez los que vieron, los que vieron el delta, algún geólogo habrá por aquí, los que vieron el delta del Ebro y lo compararon con el delta del Nilo, pues tenían una misma manera de entender cómo poner los nombres. Hay Egiptos es hay agua Egiptos inundado. Así que la tierra inundada por el agua, eso era Aygiptos, y ese nombre es lo que pusieron los griegos, porque a, a cada uno le pone nombre no a él mismo, sino quien le apadrina. Y lo, por lo que sabemos, el nombre de, para bueno, los griegos era el reino superior y el reino, y el Re, el reino de, del norte y el reino del sur, el, el, era el nombre específico, político de, y religioso de Egipto, y el nombre Aygiptos es agua tierra cubierta, tierra cubierta por el agua. pero los que se acercaron esto lo he escrito en algún sitio pero no importa, lo puedo repetir porque es de las cosas que se pueden desmentir concretamente con cualquiera que, que tenga alguna idea para verlo hacer así eh, significa y es, el, es agua y ver monte entonces los que tuvieron su base en esa zona dieron el nombre a toda España a la que desconocían aún en su totalidad por lo que conocían, por lo que estaba a su alcance, por lo que parecía la comarca donde estaba. Así que el, el, digamos, el nombre el topónimo, en este caso, horológico, la, la lógica del lugar, es la experiencia que se tiene de ese espacio territorial. Y de ahí viene el nombre de Ibera. De sí, Ibero. que los íberos no entraron en la península de Ibera. Pues, usted como, lo, ha como tibus, usted eh, lo estudió igual que yo. Los íberos eh, que conocemos nosotros ahora son una tribu que hay en Armenia, eh, los, eh, que nada tienen que ver y que entraron en la historia algo así como en el siglo VI o así, ya en la época musulmana, de haber luchado con ellos a un, eh, el... no, ¿no es porque hay esa parte de la mezcla de las y los, los... Pues, que, se hay habla, esa... que se habla en muchas ocasiones? pues, pues, mucha manera pues. usted conoce la serpiente venenosa y la, no es? la que no lo es bueno, pues esto sucede con celtas eideros ¿Eh? mi opinión muchas gracias. Ah, no sé. eh, bueno Ramón, ahí, sí. eh, es muy desencaminado pensar en el nombre de Santander o San Andrés tiene algo que ver con San Andrés pues mire yo no lo quiero decir porque hay teólogos hay que saben más que yo verdad pero Estando la palabra celta sand que se da en los santonos, que es la zona de, los, de, de, de Rosel y de Burdeos, los santonos de, de Santoñas, Santander, cuyo, cu, cuyo elemento que tienen de común es la arena santa, se dice en inglés, probablemente de ahí pudo venir un motivo, un motivo para que esa tierra se llamara por tierra arenosa o, o, o los ríos que desembocan en la arena. Porque no dirá usted que no hay arena en Santander, ¿no? Sí. No, el Sardinero yo creo que es una etimología mucho más sabrosa, sobre todo a la clase. Pero claro, hay algún inconveniente en que San Misterio y San Ceredonio, que por cierto son santos riojanos, ¿verdad? Y que por cierto tendrán sus cosas, porque también vendría, si estuviera aquí algún crítico, diría que de dónde salieron, ¿no? Pero, pero no, no hay motivo para no llamarse Santander, invocando también a San Demeterio, ¿verdad? Y que San Demeterio nos perdone, si no hay nada de reverencia en lo que ha dicho. Eh, eh, como usted veo que sale muchísimo de estas cosas, a ver si nos aclara. Perdón, no, no. En un, <risa> <risa> eh, en una En un trabajo de Francisco gusta Bustamante, que acabo de transcribir, una teoría de este señor es que eh, en el nombre de Santander. Viene de, una, de un monasterio eh, alemán, porque aquí hubo monjes alemanes, que se llama todo. ¿Eso le suena como pasa celta o no? Pues mire, yo no lo sé, pero todo podría ser, porque en estas cosas, en de a veces dudamos si el señor Casado hizo bien eso, y es cosa de ahora y documentada, y era una cosa tan antigua, no lo sé. Pero lo que sí es cierto <coughs> es que en celta la sílaba san significa antiguo. Y en latín, en otros idiomas, es asumido desde un idioma anterior, el celta, que es prelatino. Recuerden ustedes que los celtas estaban en el centro de Italia también. Roma estaba en Roma, pero al norte estaba la Galia Cisalpina y al sur estaba la Magna Grecia. Así que eh, San significa antiguo. Y de que una cosa sea antigua. Se le venera, se la respeta porque tiene vigencia, si una cosa ha llegado de tan lejos algo tendrá de bueno, y esa es la idea que hay en San, incluso en Santos. ¿eh? En San. La idea de San eh, de Santander no se puede eliminar de ahí. Tampoco, aunque yo creo que basta con Santander, con, con la arena, con el nombre de la arena, porque permanece ahora y es si sí, yo quería decir un par de cosas, una, muy, muy fácil, muy fácil, se está dando aquí, o mejor dicho, se está dando por supuesto una etapa céltica en Líbana, que por lo menos desde el punto de vista arqueológico ni está documentada y dista mucho de estar documentada ni en Líbana, ni en la zona circundante y menos en eso por un lado arqueológicamente eh, el, el asunto de utilizar eh, raíces teóricamente célticas basándose en Antonio Tobar. Antonio Tobar era un estudioso eh, de gran prestigio, buen, un buen profesional en su campo, pero hay que ubicarlo un poco en su época, en los años 40 y 50, en el cual él el, el intentar argumentar o demostrar que, que España y, y la actual faja que había tenido una, una serie de heredadas célticas iba muy bien con el régimen en aquella época, en, por lo cual todo lo que venía del norte era recibido pues con los brazos abiertos, al contrario de todo lo que venía por el sur. Eh, Tobar trabajó muy bien, llegó hasta donde llegó, y después ha citado usted a Arturio Martino, un gran seguidor de Tobar. Quizá Martino tampoco es, eh, en, ese, en ese aspecto, muy de fiar, porque Martino tira mucho, y es no, un poco la segunda cosa que voy a eh, un poco ubicar por similitud semántica o fonética sí, sí, sí. Eh, buscar raíces célticas en palabras que se parecen lejanamente a la celta. Por ejemplo, yo he escuchado decir que prácticamente todo o, o gran parte de topónimos de a que empiezan por lo o por lu o por, por lo vienen del supuesto dios celta lu. Bueno, y eso me parece un poco exagerado. Y también decir que la devoción de los levaniegos, aunque eso también usted la forma mejor que yo, la devoción de los lebaniegos hacia las ermitas que están en el monte sea una reminiscencia amorosa de cuando ellos vivían en el monte y después vinieron los romanos y les también me parece un poco cogido un poco por los eh, porque el, Porque eso me recuerda mucho, este tipo de, de encadenamientos de, bueno, me suena esto. A, a cosas que se han hecho, incluso en el siglo XVI-XVII, pues cuando estaba muy de moda que aquí vino eh, Noé eh, entonces, Igual. y Tuval, entonces hay libros... nieto. Sí, no, no, y Noé también estuvo aquí, está demostrado, no visitando a su nieto, ya que estuvo aquí, fundó Santander y fundó Noéga y no sé qué... Está documentadísimo, pero está documentado precisamente por eso, porque han cogido una docena de, de, de, de, de vocablos armenios y les han encajado en topónimos desde eh, aquel entonces, con las acciones antillano quiero decir a mí me hubiera gustado más la conferencia ha estado muy bien, ha sido muy interesante me ha encantado, pero me hubiera gustado más quizá, para mi gusto personal hablar de un, un, un sincretismo pre o pre-romano más que titularlo celta cuando el, el, el, el sustrato celta no está de todo sí, sí. claro. Sí, seguramente se ha tardado mucho en que los historiadores, concretamente los arqueólogos, lleguen a tener la cuenta que la población de unos mil años antes de Cristo era el pico Porque se han ocupado sobre todo de las grandes invasiones que hubo en toda Europa, desde Grecia y Dervos, hasta Roma, el Breno, etcétera en los años eh, del cuarto siglo antes de Cristo, ¿verdad? y unas cosas se pueden superponer a otras porque la historia no dice lo que pasaba mil años antes si usted va a Líbana y trata de encontrar los hay, ¿eh? algún sepulcro alguna ermita rupestre en la de en Leveña está la gran estela con los dos soles inmenso. No, no, no, perdón. No dudo que, que, que, que, haya, decir, que exista un cínico y que haya pero, elementos sí, cristianos, por supuesto. No sí, lo dudo. Otra si o sea, cosa vaya, es pintarlos de cénticos. En Líbano habrá muy poquitos. Y, y en cénticos es que llamamos cénticos a lo menos otra cosa. ¿eh? Ya saben que unos le van celtas, otros galos, ¿verdad? Pero era la misma población que había en Aquitania, en, eh, eh, en Bélgica y en, en la Galia. Y, y en la granía de eh, y en espea. Pues que Se puede saber, por ejemplo, los vascos los arébacos, todos estos son nombres celtas, los que utilizan de los vados, arévacos, los que guerrean, que son la zona de Toledo, pero tienen los vacos también, es ¿eh? del agua. ¿Y vascos también? No, vascos vienen de vascunes, que ah, significa los montañeses. Vale. Los montañeses. gracias. Bueno José María, que tú también estás ya, hace rato, no, Simplemente decir que el primer elogio cristiano que o sea, se, se hace de Líbana se hace desde dos obispos. Víclaro de Gerona, ¿eh? uno, San Rica, bueno, Víclaro de Gerona, y luego después se hace precisamente porque se sustituye el culto de las estelas, por lo visto vadenienses. no se ha ido a palabra celta vadenienses. Si que este no es Valle del, del Señor, Eso. Y el otro es Irasio de Chávez ¿Eh? son los dos que hacen el elogio de que se va sustituyendo el culto de las estelas por el culto a la cruz precisamente el que hace realidad el culto a la cruz en Iberia en Hispania, en la Esperia, es precisamente Toribio que trae la cruz porque entonces la cruz no se veneraba ni se utilizaba, ni siquiera una liturgia ¿Eh? no se utilizaba el que trae la cruz va a ser el que imposta la cruz de la península. ¿eh? Y, va a, y va a merecer el elogio de San León Magno, ¿eh? con dos cartas que se le dirigen a él. Va a presidir concilios, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, eh, el elogio de la iconografía, que se hace también desde el Líbano. Porque Beato de Líbano, en sus miniaturas, sus ¿eh? miniados, va a crear escuela. Va a crear escuela de la cruz y, como muy bien ha dicho, de María. María impostando en la madre al hijo. O bien en, los ma en las manos o bien entrañado en forma de sol en su entraña en su vientre. Y esto lo van a copiar en toda Europa. ¿eh? Con el comentario del capítulo 12 del Apocalipsis. Que va a ser el gran comentario de San Beato de Líbana, claro, lógicamente allí de esta cuestión. Es decir, que Líbana va a ser una bandera bien puesta en la península, en la difusión, tanto de, desde la parte del culto de la cruz, como de la iconografía del, de, del misterio cristiano, del humanismo cristiano. Sí, sí. Usted no se dado cuenta de una cosa, que es que yo lo voy a pedir que a los de este libro se se <risa> primero felicitarle por su discurso que ha sido absolutamente impresionante con todas las opciones que se puedan poner a una visión muy particular quería hacer, quería hacer una pequeña reflexión como Ignacio, de tipo arqueológico por un lado histórico eh, la lectura de los concilios de Toledo aclara que en seis generaciones al menos se extinguió el paganismo de una manera sistemática y masiva fue atroz la persecución a cualquier tipo de culto pagano es decir culto pagano evidentemente en esas épocas pues estamos hablando de los cultos residuales seguramente muchos muy evolucionados eh, de la edad del hierro prerromana con añadidos romanos y eh, debió desaparecer cualquier tipo, cualquier tipo de religión o magia o culto que no fuera el cristiano oficial. Eh, se puede decir esto por la la, la, la, eh, el término absoluto y rotundo con que se persigue a los cultivadores de ritos antiguos y porque. Era una, los, los concilios eran una estructura de poder para acceder al poder absoluto por parte de los reyes visigóticos. y no le demos mucha vuelta porque está perfectamente documentado históricamente es decir, ellos convocaban los concilios, dictaban sus, eh, sus eh, eh, soluciones y finalmente mandaban ejecutarlas entonces, hasta ahí Justo, justo eh, a partir de estos últimos y terribles eh, concilios de Toledo empezó un tipo de manifestación que eh, inicialmente lo, lo detectaron en el País Vasco eh, y luego se ha visto que estaba extendido por una buena parte de la comisa cantábrica sobre todo donde hay cuevas que se llamó inicialmente, llamó eh, Armando Llanos, Arte Esquemático-abstracto y cuando se ha creído datar se ha visto que, es, que son manifestaciones, grafismos eh, con muy, muy, poca, eh, eh, muy, poca, muy poco figurativismo, hechos con carbón, significa prácticamente fuego, en el interior de las cuevas. En, en salas pues, de estas dimensiones eh, galerías cerca de las entradas y demás, está en toda Cantabria hasta el Sella por lo menos, está en todo el País Vasco y eh, abarca eh, la, la, la ladera sur, aguas vertientes al sur de la cordillera cantábrica tiene todo el aspecto de ser un mundo residual heterodoxo que eh, seguramente sobrevivió y que es eh, que debe agradecer eh, supervivencia, sin ninguna duda a la llegada de los musulmanes que fueron los que cortaron y se pusieron como contrapunto aquel, aquel dogma tan rotundo del cristianismo y permitieron eh, o por lo menos ejercieron de diana que permitió a la pobre gente que seguía con cultos eh, antiguos eh, sobrevivir, no hubiera quedado ni nada. De alguna manera, esto puede explicar, puede explicar, pero pasadas varias generaciones, y parece que se extinguió la mayor parte, todo este mundo mítico que usted eh, ha expresado tan bien y que se conserva porque está muy generalizado, sin ninguna duda. Está, la toponimia es recalcitrante y entonces cuando hay el mismo topónimo a miles de kilómetros y no se le detecta como nombre geográfico ni como nombre funcional y demás, pues sí que parece que es muy antiguo y existen en Europa otros y existen grafismos que evidencian eh, la existencia de la cruz mucho antes del cristianismo evidentemente, pues todo esto que llamamos eh, cruces de término, etcétera, eh, están extendidos por toda la extensión de desarrollo indoeuropeo desde la India hasta las islas británicas sin ninguna duda porque están ahí las piedras y las conocemos y entonces, bueno, pues todo esto supone un ...son, son eh, restos de un viejo sustrato que yo no sé si yo, mi falta de conocimiento no me permite asignarlo a ninguna cultura celta... porque es algo que, eh, bueno, parece que se ha discutido mucho sobre lo que es el celtismo y para qué ha servido. Por ejemplo, pues, eh, antes hemos estado comentando unos amigos que eh, España se ascribió al celtismo como forma de afiliarse en 1941 al nazismo, que era la ideología que permitía en aquellos momentos eliminar toda la tendencia mediterránea quedarse con el absolutismo era entroncar con los países germánicos y su, eh, y su eh, bueno, pues, eh, justificación ideológica eh, también española para poder meterse en la Segunda Guerra Mundial al lado de Alemania, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues nada, estos comentarios, pero sí que hay una base, una base eh, que no está destinada, pues porque cuesta mucho y es mucho más fácil tirar de Altamira o tirar de eh, supuestos, supuestos con mucho más eh, potencial turístico y mucho más eh, clientela. Y entonces se han quedado ahí, pero sin duda en estos momentos se conocen tantos restos arqueológicos antiguos, prerománicos, y seguramente muchos de ellos también parecen que puedan ser precélticos en el sentido de que están relacionados con todo este mundo del megalitismo, donde por cierto Giovanna está eh, completamente saturado de ello, que yo le recomiendo que esas fotos, esas 80 fotos que le faltan que las haga, y que publique todo esto, porque eh, le podemos... Hay, hay mucha gente que ha trabajado estos campos desde, desde la arqueología, y se puede, mucho de ello se puede hacer un discurso realmente bonito porque van a esta aquí ha... sí, pues, bueno era, pues yo espero que, que haya gente que lo de, que lo pueda hacer mire por ejemplo el doctor Teja que hace 60 años estaba haciendo trabajos arqueológicos en Egipto bueno no habrá podría haber una docena docenas de sucesores que sean tan buenos como arqueólogos y como Prehistoriadores, que lo pudieron hacer en las comarcas que están nuestro, a nuestro entorno, en en de nosotros. ¿Logaron? No quedan en las zonas pobres, no quedan tantos restos, eh, no quedan templos, etc. Por eso les digo los lugares. Donde ahora están las ermitas fueron lugares, pero no había otras ermitas. Eran los lugares. Y esos lugares son los que se digamos, ritualizado, de alguna manera indirecta, cuando ha habido ya prosperidad y ya no había necesidad de estar cazando o algo para poder comer y tenías tiempo para poner una pila sobre otra, que indica ya un grado cultural, que tal, que tal vez ha llegado muy tarde el Ébana y igual bueno, todavía no ha llegado más. Bueno, pues antes de... pasamos al siguiente punto y antes de hacer la simbólica imposición... Voy a toda prisa a dar las noticias del mes, eh, del mes pasado, vamos, las cosas más importantes que han pasado en el centro. Bueno, a todo esto han justificado su inexistencia hoy. María del Carmen Pérez Martínez, la secretaria, eh, Rosa Coterillo del Río, Aníbal González de Riancho Mariñas y Luis Villegas Cabrero. ¿Eh? Ah, Ah, igual, vale, bueno, sobre cosas que han ocurrido este mes. Han sido donadas para la Biblioteca del Centro las siguientes publicaciones, que aquí están. Los González Salmón, de San Felices de Buena, por su autor y compañero nuestro, Federico Crespo García Bárcena, libro que lleva el sello del Centro de Estudios Montañeses, aunque no nos ha costado nada, porque la, el costo lo ha puesto el Ayuntamiento de San Felices, eh, releyendo la prehistoria de Manuel González Morales obsequio de nuestro vocal de publicaciones Fernando Gomarín Guirado que aquí está eh, también Fernando Gomarín nos ha traído el, este libro El viaje que es de varios autores recién publicado y finalmente, eh, la, el tomo número uno, nos ha sido donado, de la revista Cimas, Ciencia, Literatura y Pensamientos, que nos ha aportado su coordinador y miembro de este centro, José Alberto Vallejo del Campo. Se han recibido tres nuevos artículos para el volumen 89 de Altamira. Eh, otro más se ha anunciado que nos van a mandar, pues para que dice el hombre que va a apurar lo más posible hasta el final del plazo, y, también, eh, y el plazo de recepción de originales, de acuerdo con las normas de la revista, expirará el próximo día 31 de agosto. Este mes, se ha colgado, eh, este mes pasado se ha colgado en nuestra página web la monografía digital número 10, titulada Fernando Ceballos de León y su instantánea patrimonial del año 1922, la montaña artística y monumental por el centenario de su composición, ...de cuyo estudio introductorio es autor... ...nuestro vocal de biblioteca Virgilio Fernández de Acebo. Eh, ...se ha colgado también... ...las tres antiguas guías de Santander... ...que recientemente donó nuestro compañero Alberto Díaz Gómez... ...y los libros clásicos sobre Altamira... ...el libro de Cartagena Braille... ...y el otro posterior de Braille Overmayer... ...que son clásicos en la literatura prehistórica... ...el día 3 de julio ingresó al Ayuntamiento de Santander... ...en nuestra cuenta la subvención de 6.000 euros y la notificación oficial se nos comunicó mediante oficio con fecha del 24 de julio. La nueva responsable del servicio de patrimonio de la Consejería de Cultura felicitó al Centro de Estudios Montañeses a través de su presidente por el informe elaborado sobre la trova montañesa, y para para felicitarnos y para darnos las gracias, la nueva responsable de, del servicio de cultura. El Archivo Histórico Provincial solicitó el día 9 de julio, a través de su director, permiso para reproducir el documento Orden de Leva dada por Díaz Porvier para, para el área de Reynosa, que es propiedad del centro, y lleva la asignatura CEN 41.3. Eh, piden la reproducción para ponerlo en un panel de la exposición permanente del Centro de Interpretación de las Derras Napoleónicas de Valdés Redible que se habrá inaugurado el día 21. Se concedió autorización en la misma fecha de la solicitud. Por otra parte, don Pedro Moya sí, sí. Ma Maleno, de la Universidad Complutense, solicitó permiso formal el día 1 de agosto para reproducir en el libro que llevará por título Paleoetnología de la Hispania Céltica etnoarqueología, etno etnohistoria y folclore, el cual le publican en Oxford, quería incluir en él sendas fotografías que aparecieron en la obra de Adriano García Lomas, el lenguaje popular de las montañas de Santander, editado por el centro en 1949. Se les pidió autorización el mismo día. Bueno, Joana Bolanowska, la becaria que Erasmus que tenemos trabajando en el centro desde el día 23 de julio y que permanecerá entre nosotros hasta el 21 de septiembre, tiene ya catalogada buena parte de los fondos sobre arte de nuestra biblioteca que estaban pendientes de catalogación. Y finalmente decir que aunque no sea una época muy a propósito, el próximo lunes tendremos Junta Académica, extraordinaria, porque es el único día que puede el señor que se quedó pendiente eh, el mes pasado y que luego ya tiene que volver a Madrid. O sea que el próximo lunes se celebrará Junta Académica, extraordinaria, impartiendo en ella su lección de ingreso, don Enrique San Miguel Pérez, quien desarrollará el tema Ángel Herrera Oria, la meditación sobre España de un cántaro. Y ya dicho todo esto, y antes de pasar a ruegos y preguntas, vamos a hacer la imposición. Por favor, Fran... A de... los honores. Eso. Eso es un poco complicado, sí, la verdad. En representación de nuestro presidente el centro. Estudios Estudio Pontañese, se honra el doctor Don Ángel Sánchez de la Torre ingrese en el centro Muchas gracias por este Auténtico regalo, porque cuando Fantástico. uno ya no está en condiciones de devolver lo que recibe, es prácticamente un regalo. <risa> y como no, el, el pin este nuestro, de recuerdo del, y, para, y de representación del Centro de Estudios Montañeses. Pues nada, bienvenido.